de los respectivos acoplamientos, entonces pues lo primordial de, de esta actividad es que ustedes por lo menos instalen en su computadora, en sus máquinas, el programa quimera ustedes, eh, el programa quimera es simplemente un programa que permite visualizar moléculas y entre otras cosas me permite realizar muchas cosas eh, como cálculos de acoplamiento optimización de estructuras, dibujos de estructuras, etcétera entonces simplemente ustedes en Google escriben la palabra o las dos palabras UCSF y Quimera y si quieren agreguenle de descargar y simplemente ahí el primer hit que aparece con UCSF Quimera Download. El primer hit pues va a ser el resultado, pero vamos a buscar simplemente con UCSF Quimera, le damos clic a ese resultado, la página es esta que ustedes alcanzan a ver en pantalla y en la parte izquierda de esta página Página, en la parte izquierda ustedes pueden ver una opción que dice descargar. Ahí, Downloads. Simplemente le dan clic allí, esperan que cargue la opción para descargar, valga redundancia. Y van a seleccionar el tipo de computadora que ustedes tienen o el tipo de sistema operativo, mejor dicho, que ustedes tienen. Eh, si tienen Mac, pues descargan el de Mac. Si tienen eh, Windows, descargan esta versión de Quimera de Windows. Simplemente dan clic allí. Y al darle clic se les va a cambiar a otra pestaña, a otra pantalla, en la cual ustedes simplemente tienen que eh, decir que están de acuerdo con que usar este software, ustedes no lo van a, a usar para cosas ilícitas, eh, simplemente que va a ser algo netamente académico y nada, nada con beneficio económico propio, ¿sí? Esto es simplemente lo que dice este término de licencia de, la, de Quimera, y acá abajo ustedes pueden o, declinar, pues si declinan, no van a descargar nada, o pueden aceptar y al darle a aceptar, simplemente el software empieza a descargar. Dice gracias por descargar Quimera y empieza a descargar ahí en mi navegador. Y automáticamente lo va a alojar en la página de descarga. La instalación de Quimera en Windows es una sencilla, es intuitiva. Usted simplemente van a ver siguiente, o sea, doble clic archivo ejecutable siguiente siguiente siguiente y ahí ya van a tener quimera instalada en sus máquinas el icono de quimera es eh, esto como sé ¿sí cómo escribirlo son como, como dos mundos algunos no sé voy a cancelar la descarga porque no tengo yo no tengo windows el icono de quimera es este que usted Observan aquí claramente este. No sé, parece que como un eclipse, yo qué sé. Bien, entonces la idea es que ustedes tengan Quimera en sus computadoras. Eh, cuando ustedes ejecutan Quimera por primera vez, les va a aparecer una pantalla en negro, eh, sin, sin, mayor, eh, sin mayor información. Esto me parece que porque ya yo lo he venido usando, eh, al igual que esta M que ustedes ven acá a la izquierda, esto es una aplicación extra que yo le he instalado a Quimera. Y les va a aparecer una pantalla eh, como la que ven aquí, la que está en azul. Supongo que en Windows sale en negro. O quizás también en azul, pero no les va a salir nada de lo que está aquí en la derecha. Nada. Porque es primera vez que van a usar Quimera y esto es como un historial de todos los archivos que ustedes han, han abierto y pueden simplemente abrirlos allí sin ningún inconveniente. Entonces... Para efectos de demostración de esta sesión en particular, eh, vamos a realizar eh, un ejemplo de cálculo de acoplamiento para cualquiera de las moléculas que están aquí eh, propuestas nuevamente, pero usando otra metodología para ver... O sea, ustedes pueden usar la metodología que hicimos en la sesión anterior o esta otra metodología que vamos a, de la cual la vamos a hablar en la sesión de hoy. Entonces lo primero que voy a hacer es ir a la carpeta que yo tengo en mi escritorio. Si ven, esta es la carpeta que... Hicimos la sesión anterior y voy a eliminar todo, todo lo que está ahí, a excepción de la molécula de referencia. Todo lo voy a eliminar a excepción de la molécula de referencia. Recuerden que la molécula de referencia es la molécula que viene originalmente con la proteína chaperona, a la cual nosotros vamos a calcularle los valores de acoplamiento molecular. Entonces voy a borrar todo y simplemente me voy a quedar ahí con la, con la molécula de referencia molécula de referencia. Entonces eh, esta molécula de referencia, como les dije, ustedes la pueden obtener, bien sea de el, del Google, de, perdón, de, del Jupyter o aquí voy a, simplemente voy a editar este, este archivo, esta publicación de, del Google Classroom de informática química y voy a añadir allí la molécula de referencia. Entonces desde ese archivo, lo voy, a, voy a subir esa molécula de referencia está la voy a subir allí listo además de eso voy a decir que esto además tiene molécula de referencia listo guardar y ahora en esta publicación en donde está el vídeo de la sesión anterior está el archivo 2 este que ustedes van a usar para comparar después ok entonces ya he eliminado todo Simplemente me he quedado con ese archivo moldos. Entonces, como les decía, vamos a instalar Quimera. Pues simplemente ustedes le dan siguiente, siguiente, siguiente. Además de eso, vamos a instalar Autodoc Vina. Eh, Autodoc Vina, simplemente lo, para instalarlo, buscamos igual Autodoc Vina. En la internet, Autodoc Vina. Que este es el software que me va a permitir hacer el acoplamiento. Y le voy a decir donde hice descargar. Download. Eh, y también voy a seleccionar el tipo de, de arquitectura de mi computador para poderlo instalar. Si ustedes tienen Windows, pues descargan este archivo. Autobina 1.1.2 Windows 32 MSI. Yo tengo Mac de 64 voy a descargar ese archivo de Mac D64. Ahí está descargado. Eh, no pesa nada, pesa 1.2 MB. En Windows pesa inclusive menos. Y lo que voy a hacer para que esto sea mucho más práctico, es voy a descomprimir el archivo que acabé de descargar. Ojo, ustedes en Windows van a instalarlo, y se instala en C, en alguna locación de C. Simplemente lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Eh, se llama Autodoc Bina. voy donde dice el binario y voy a copiar el ejecutable. Este archivo que se, que se llama Bina, es un archivo ejecutable, y yo lo voy a copiar y lo voy a pegar en, dentro de la carpeta, eh, que, de la cual voy a trabajar, o, o esto no es necesario, pero simplemente para tenerlo allí de referencia, va a estar dentro de la carpeta en la cual yo voy a trabajar. Eh, si ustedes quieren, déjenlo en C2. en la ubicación donde se instala Vina, si no, cópienlo en la carpeta donde ustedes van a trabajar. Cualquiera de las dos opciones es totalmente válida. Ok, entonces listo, ya estamos listos para regresar nuestro primer acoplamiento. Eh, lo primero que vamos a hacer, voy a cerrar acá Quimera para empezar todo desde cero. Y vamos a realizar por lo mínimo dos acoplamientos con esta metodología para que ustedes vean que funciona. El Entonces, estas son la, la serie de moléculas que ustedes están eh, advocados, que están deseosos por realizarle acoplamiento. Y sobre esa, vamos a coger una, una molécula de acá y una molécula de acá para realizar los respectivos acoplamientos. Eh, les aconsejo como primera medida, primero vamos a dibujar las moléculas y después vamos a descargar la proteína, ¿sí? Entonces, para que sea un poco más eh, didáctica la cosa, vamos primero a dibujar las moléculas y después vamos a descargar la proteína. Entonces, de esta, de esta lista de ocho moléculas que están aquí, vamos a darle el honor a, a Alejandra Alejandra Barona. Eh, selecciona una de estas, por favor la que tú quieras, para revisar no, no, La para, última. Ya, ya, ya, cuando te de mar... ¿Dime? ¿Aló? La última, ¿La profe. Para, como para, ¿La última? Esta que tiene cloro aquí. Sí, esa. Bien, entonces eh, vamos a seleccionar esta molécula en particular... Y vamos a, a proceder a dibujarla. Entonces, ojo a esta metodología. Lo que yo necesito de esta molécula, lo único que necesito ahora en este momento es el smile. Entonces, necesito calcular el smile de esta molécula. Para ello, yo he añadido acá en esta diapositiva eh, un link que me va a permitir calcular el smile a partir de una estructura que yo voy a dibujar. Entonces, vamos a tener por aquí pendiente esta estructura. Voy a reducir la pantalla a la mitad, y vamos a solamente quedarnos con esa estructura allí. Listo, para que la tengamos ahí en referencia. Y ahora voy a abrir la página que yo les digo. Ahorita les comparto los links con, con todo el gusto. Entonces, la página se llama cactus.nci. Bueno, ahorita se los comparto. Y esta es la página, la cual es un traductor en línea de códigos en miles. Entonces aquí en esta página me permite a mí eh, dibujar la estructura y obtener el smile. Eso es lo que yo quiero en este, en este momento. Entonces voy a, a darle aquí, aquí donde dice comenzar el editor de estructura. Allí. Y al darle clic allí, eh, se darán cuenta que se abre una ventana emergente en donde me, permite, me permitirá a mí dibujar la estructura y luego someterla aquí donde dice Submit Model Key. Entonces, lo primero que tengo que hacer es dibujar esta molécula que está allí, la cual escogió Alejandra para realizar, eh, para calcularle el smile. Entonces, como procedimiento, yo lo, lo, la identifico y ubico que aquí hay un archivo, un anillo aromático de 6. Perdón, un anillo de 6. Bueno, vamos a dibujar primero el anillo aromático. Ustedes ven ahí, ahí está. Ahí. Eh, creo que esta página, eh, si yo no le doy clic, bueno, vamos a borrar todo. Eh, bueno, ahí, ahí me lo pinto tal cual como está, como retorno nuevamente aquí le damos clic al anillo aromático, y lo pintamos en la estructura. Vamos ahora a agregarle esta, este grupo epoxi, que está el doble epoxi, que está en la izquierda, entonces voy a seleccionar un anillo eh, de 6, y se lo pego aquí en la izquierda, y luego lo que hago es reemplazar esos oxígenos, o sea, esos carbonos por oxígeno, entonces aquí hay una, un, una letra que corresponde al oxígeno, la selecciono y ahí en el punto donde yo quiero que vaya el oxígeno, le doy clic y se cambia por un oxígeno y lo mismo ocurre por la derecha, por abajo. Entonces tenemos allí ya por lo menos esta parte de la molécula. Ahora lo que voy a hacer es eh, un anillo, un enlace simple, este enlace que ustedes ven aquí, que va en esta posición, selecciono aquí en este editor el enlace simple, y doy clic en el átomo al cual yo quiero proyectar ese enlace simple, le doy clic y aparece el enlace simple. Luego, ustedes se dan cuenta que aquí hay un anillo eh, de 5, un anillo de 5, entonces voy a seleccionar el anillo de 5, este anillo que está aquí, y lo voy a pintar allí. Además de eso voy a completar, porque para arriba va, va un enlace sencillo, este enlace que ustedes ven aquí, y para abajo va otro enlace que va unido a un anillo aromático, que tiene también dos salidas, tiene un enlace por acá y otro enlace por acá. Luego lo que voy a hacer es completar, además, el anillo de 5 tiene dobles enlaces, uno aquí y otro aquí. Ahora lo que voy a hacer es reemplazar los átomos por los que necesito, necesito que aquí vaya un nitrógeno, ¿sí? necesito que aquí vaya otro nitrógeno, eh, necesito que aquí vaya un oxígeno, un grupo de O OH, y necesito que en este punto vaya un cloro. Entonces, ahí está. Esta estructura que está aquí es la misma estructura que escogió la señorita Alejandra para nosotros poder proceder a calcularle el código de Entonces simplemente lo que hago ahora es lo siguiente, voy a darle aquí Submit Molecule, o sea, una vez ya tengo la molécula dibujada y estoy contento con la estructura, le voy a dar aquí a donde dice Submit Molecule. Al darle clic allí, eh, la molécula automáticamente, automáticamente, me aparece el código SMILE aquí. Donde antes estaba, eh, yo le di clic a Star Structure Editor y me aparece el código SMILE de esa molécula aquí. ¿Listo? Si yo fuera otro profesor, le hubiese mandado a hacer los códigos SMILE de estas moléculas a mano, como con la metodología que habíamos practicado anteriormente, pero bueno, vamos a utilizar las maravillas de la internet, dibujé esta molécula, y obtuve este código Smile. Entonces lo voy a copiar, voy a seleccionarlo todo, y le voy a dar clic derecho, copiar. ¿Sí? Ahí quedó en mi eh, portapapeles, quedó ese, ese código Smile copiado. Entonces ya está ese Smile. Eh, como les dije, vamos a escoger una molécula de esta y una molécula de la otra, pero primero vamos a dibujar esta. Eh, en su forma tridimensional entonces esta es la molécula que escogió Alejandra es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 la molécula número 8 eh, listo, esa es la molécula número 8 y este es su código en maíz entonces lo que voy a hacer ahora es llamar o traer a pantalla eh, quimera y ahí traigo a pantalla de quimera espero que cargue un segundo y ahí está quimera lo que voy a hacer ahora es que Quimera me traduzca este código de Smiles a una estructura tridimensional de la molécula, ¿sí? Quimera tiene unas librerías de distancias de enlace, de qué sé yo, y el donde ubique que hay un enlace carbono-carbono, va a dibujar en tres dimensiones ese enlace carbono-carbono. Eso lo hace de manera automática. Entonces ya yo tengo nuevamente, clic derecho, copiar, ya yo tengo copiado este código de Smiles, y me voy a Quimera, abro Quimera, abro quimera y voy a seleccionar la siguiente opción voy a abrir este un poco más la opción en quimera es la siguiente eh, donde dice tools tools o herramientas y herramientas yo le doy clic allí se me despliega otro montón de otro menú con un montón de comandos si ¿sí? me voy a herramientas después de herramientas donde dice editor de estructura Editor de estructura, Structure Editing. Y en Editor de estructura voy a ir donde dice Construir estructura, Build Structure. Entonces nuevamente vamos a seleccionar otro Nuevamente, Tools, Herramientas, eh, Editor de estructuras, Structure Editing y eh, Build Structure, Constructor de estructura. Entonces con este comando, Tools, Structure Editing, Build Structure, a mí me permite Quimera construir una estructura a partir del código smiles. Al darle clic allí, se me abre una ventana, una ventana que me dice, bueno, vamos a empezar a, a dibujar una estructura, ¿ok? Eh, me, me pide o me dice, eh, a partir de qué tipo de formato queremos dibujar la estructura. Pues obviamente nosotros ya tenemos en mente el código smiles, lo tenemos copiado, entonces le seleccionamos aquí donde dice smiles. Ahora, donde va la cadena de smiles, en este punto aquí, yo voy a pegar lo que he copiado de la página que, que me generó el código smile para la molécula número 8. Yo simplemente le doy clic derecho o simplemente control B y ahí está el smile de la molécula que nosotros acabamos de dibujar en 2D. Ahora me pide básicamente que le dé un nombre a esa molécula y yo la voy a llamar molécula. Eh, 08, que es la molécula número 8 que nosotros habíamos hecho. Okay, al darle apply o aplicar, automáticamente Quimera va a mostrarme aquí en pantalla la estructura tridimensional de esa molécula. Entonces, fíjense ustedes, voy a seleccionar apply, apply pin, y dice, bueno, que el, el, no puede ser más grande que cuatro caracteres. Listo, entonces ya no se llama mol 8, mol 08, sino mol 8, ok oh, fijémonos solamente, bueno, mol 8 ok, entonces le vamos a dar apply nuevamente y en pantalla ustedes van a observar que aparece la molécula que nosotros en realidad queremos entonces ya una vez ya nosotros hayamos dibujado la estructura simplemente le vamos a dar aquí cerrar, close y esta es la estructura de la molécula que nosotros quisimos dibujar entonces vamos a orientarla para que Ustedes vean que más o menos es la estructura de la molécula que nosotros estamos queriendo. Entonces vamos a regresar acá al PowerPoint. Y vamos a tener que tenemos eh, un anillo aromático. Este es el anillo aromático que ustedes ven aquí. A la izquierda vamos a tener estos oxígenos, oxígenos, estos oxígenos. Luego vamos a tener un anillo que tiene eh, el nitrógeno, nitrógeno. Del, del anillo de 5, tenemos nitrógeno, nitrógeno. Hacia que arriba hay un metilo. Este metilo que ustedes ven ahí. Eh, luego iba un anillo aromático hacia abajo. Este en el extremo, en posición para, eh, vamos a tener un grupo hidroxilo, hidroxilo. Y luego tenemos el átomo de cloro. ¿Okay? Ahí ya construimos la molécula en formato eh, tridimensional. Ahora, esta opción que voy a darles ahora es eh, opcional. Si bien esta estructura tridimensional eh, la generó Quimera a partir de una base de datos de ángulos de enlace y de distancias de enlace que él tiene, no es una estructura óptima, no es una estructura que nosotros consideraríamos eh, la mejor representación tridimensional de la molécula. Podemos refinar esta estructura usando una opción que se denomina eh, minimización de la estructura entonces aquí en este momento nosotros podemos parar y simplemente guardar esta molécula y dejarla en formato 2 ¿Okay? aquí, hasta este punto hasta este punto eh, la molécula está dibujada de manera tridimensional, tridimensional pero no está optimizada entonces no es requerimiento que ustedes optimicen la molécula pero vamos a hacerlo para que ustedes vean cómo se hace si ustedes quieren, en este punto simplemente se van donde ese archivo, donde dice escribir o guardar mol 2. Guardar mol 2. Y seleccionan allá en la carpeta donde están trabajando. Estoy exactamente trabajando en escritorio. Y en escritorio estoy trabajando en una carpeta que se llama acoplamiento informática química. Y ahí le coloco el nombre. Entonces, esta va a ser la molécula 8. Sí, entonces la molécula 8 voy a colocarle algo para diferenciarla de la que le voy a hacer ahora. Esta está sin optimizar. Sin OPT. Ok, y le voy a ir donde dice guardar, save. Y ahí el programa me dice que él escribió esta, este archivo allá, allá. Entonces voy a revisar si en realidad lo hizo. Y abro la carpeta en la cual estoy trabajando y ahí me creo ese archivo que se llama molécula 8 sin optimizar punto 2 ahí está creado pero como yo les dije vamos a ir un poquito un paso más adelante y vamos a optimizar la estructura ok ahora para optimizar la estructura vamos a realizar el siguiente procedimiento Nuevamente nos vamos a la opción herramientas, herramientas, editor de estructura y donde dice minimizar estructura. Por minimizar me refiero a que el programa realice unos cálculos de la energía de enlaces para poder encontrar una estructura que tenga una energía menor. Y como tiene una estructura menor es mucho más estable. Entonces vamos a darle aquí, minimizar estructura, minimiz structure, y se nos va a abrir esta otra ventana, en la cual simplemente la voy a seleccionar aquí que minimice. Bueno, voy a aumentarle aquí el número de pasos a 1000. El 1, simplemente esto ustedes lo pueden dejar como estaba, que estaba en 100 y aquí estaba en 10. Vamos a dejarle aquí 1 y aquí vamos a subirle a 500. Estos son eh, parámetros para la optimización. Entonces, si ustedes quieren que una optimización sea mucho más grande, le colocan muchos más pasos. Esto que está acá es el intervalo de, de actualización que me muestra la estructura, pero vamos a dejarlo así como está. Estaba en 10, yo lo de, pus, puse en 1 para que me muestre mucho mejor todos los pasos. Entonces, ahí está en 1 y le doy al botón que dice minimizar. A este botón que dice minimizar, eh, se me cambia por este otro menú. Aquí en este otro menú yo voy a seleccionar solamente los hidrógenos estéricos. Por hidrógenos estéricos me hago referencia a los hidrógenos polares, porque en el acoplamiento molecular, los hidrógenos apolares, como por ejemplo este hidrógeno del CH3, estos hidrógenos del benceno, no juegan un papel fundamental para el cálculo de las interacciones, solamente los hidrógenos polares. Por hidrógenos polares me hago referencia, o hago referencia a los hidrógenos que hacen parte de un átomo polar. En este caso, este nitrógeno tiene un hidrógeno polar, y este otro oxígeno, el hidroxilo, también tiene un hidrógeno polar. Entonces, eso lo que me va a hacer es desaparecer todos los hidrógenos, excepto esos dos. Entonces, vamos a darle aquí donde dice OK. Y voy a activarle esto simplemente para que ustedes vean que me muestre... Eh, los valores de las cargas atómicas para cada uno de los átomos. Y al darle OK, entonces, eh, bueno, aquí también, luego se me cambia por otro menú, que me dice cuál es la carga neta de la molécula. Entonces yo para saber la carga, carga neta de una molécula, simplemente voy y regreso a la estructura, y yo noto que esta molécula en realidad no, hay, no tiene carga, es una molécula neutra. Entonces si es una molécula neutra, debe tener carga de cero, ¿Sí? Si es una, un anión, entonces aquí nosotros le podemos colocar carga menos uno, menos dos, dependiendo de la o carga más uno. ¿Sí? Pero para mí esta molécula es neutra porque aquí no me lo dice, o sea, esto no me está diciendo que la molécula tiene carga cero. Entonces aquí le dejo 0 cero, cero. Y le doy OK. Al darle OK, ustedes verán que empieza a cambiar la estructura, empieza a minimizarse y empiezan a aparecer los valores de las cargas atómicas entonces sí, sí notaron que la molécula cambió un poco de la estructura que estaba antes con la que, que tenemos ahora esos cambios conformacionales esos movimientos esos enlaces que cambiaron esos ángulos que cambiaron hacen o están formando una molécula que tiene menor energía que la que estaba antes entonces esta molécula es mucho más estable esta molécula está minimizada, minimizada, ¿sí? Entonces ya esta molécula está minimizada, eh, cuando ustedes, eh, bueno, si recuerdan cargas atómicas, eh, ustedes recordarán que los átomos eh, tienen cargas, en este caso los átomos, eh, por ejemplo el cloro, para esta molécula tiene una carga de menos 0.08%, eh, bueno, con cargas atómicas nosotros podemos realizar una infinidad de cálculos, pero me voy a quedar simplemente con esta molécula así, tal cual como está. Ahora simplemente la voy a guardar. Entonces vamos aquí donde dice File, eh, Guardar mol 2, ¿sí? Y aquí ya le voy a cambiar el nombre porque esta sí está optimizada, esta sí está OPT. El que estaba antes no está optimizada, simplemente le doy Guardar, Save, y listo. Ya tengo dos moléculas, una la molécula 8 que está sin optimizar y la molécula 8 optimizada. Una vez termine, simplemente ustedes lo que van a hacer es donde dice File y le van a decir Cerrar sesión. No le van a decir Quit porque cierra quimera, simplemente vamos a cerrar la sesión y dejamos todo como iniciamos, como estábamos al principio. Ahora vamos a seleccionar una molécula de la segunda tanda, del segundo grupo de moléculas, que no sea la misma que seleccionamos la vez pasada. Entonces vamos a darle los honores a... ¿a quién? ¿A quién, a quién, a quién? Bueno, a, a Cristian Leonardo, vamos a darle los honores a Cristian Leonardo para ser equitativos con el género. Cristian Leonardo, por favor selecciona de estas ocho moléculas de la segunda tanda una, a la cual quisieras que le calculemos los valores de acoplamiento. Entonces ahí eh, respondió la 3. Eh, por la 3 entiendo que será esta. Entonces si esta es la 1, la 2 y la 3 de la segunda tanda, pues... Si la primera era 8, entonces está la 9, la 10 y la 11. Entonces sería la molécula número 11, ¿ok? ¿Ok? Esta que estoy señalando aquí va a ser la molécula 11. Es decir, ahora vamos a seleccionar... Uy, vamos a seleccionar esta. Entonces voy a hacer el mismo procedimiento. Ustedes ya me verán hacer el mismo procedimiento. va a colocar esto más pequeño. Y nuevamente me voy al, a la página esta de cactus.nsi. Y nuevamente, si quiero, le doy clic y la actualizo para que todo quede como estaba al principio, y le arranco nuevamente el editor de estructura, entonces, donde dice comenzar con el editor de estructura, y se me despliega esta ventanita, en la cual yo voy a dibujar esta otra molécula. Listo, entonces vamos a dibujar la molécula, nuevamente selecciono el anillo aromático, Ahí está, no sé qué anillo aromático era ese. Bueno, supongamos que ese anillo aromático corresponde a este grupo que está aquí. Este grupo que está aquí. Eh, este grupo tiene un enlace que baja. Que hay un hidroxilo. Tiene otro enlace acá que tiene otro hidroxilo. Y aquí tiene un, un propilo. Uno, dos, eh, tres. Bueno, lo dibujo hacia abajo. Pero no importa. Eh, igual la, la orientación cambiará cuando minimice la molécula. Lo único que tengo que tener en cuenta es que tenga el mismo número de carbonos. Entonces, ¿tiene cuántos vértices? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Listo. Ahora, este anillo aromático hacia arriba tiene otro enlace. Hacia arriba. El cual va unido a un anillo de 5, que es este que está acá. abajo, tiene, va unido a un benceno, un anillo aromático ¿sí? y ese anillo aromático al otro extremo al otro extremo quiere decir este extremo que vemos acá abajo tiene un anillo de 6 no aromático y vamos a empezar a reemplazar átomos entonces, entonces aquí selecciono primero los, bueno, antes los dobles enlaces del anillo de 5 tiene un doble enlace aquí para construir el doble enlace selecciono el enlace sencillo y selecciono el enlace al cual yo quiero convertirlo en doble. Entonces, por ejemplo, este, quiero que se convierta en doble, le doy un solo clic. Y si quiero que se convierta en triple, le doy otro clic. Bueno, aunque este no puede ser triple, por ejemplo, este enlace de aquí yo lo puedo convertir en doble dándole clic y lo puedo convertir en triple dándole otro clic. Bueno, si no lo convierte, en fin. ¿Listo? Entonces hasta ahí va la, el esqueleto de la estructura que yo quiero. Ahora simplemente a reemplazar átomos, aquí vamos a colocar un oxígeno, aquí otro, aquí otro y aquí otro. Eh, ahora a reemplazar los nitrógenos, vamos a colocar uno por aquí, un NH, y uno por aquí que no tiene hidrógeno. Listo, ahí está la estructura y le voy a dar simplemente aquí donde dice someter moléculas, submit molecule. Y automáticamente esta página, aquí donde va la línea de Smile, esto que está aquí es esa estructura. Lo copio, copiar, y regreso nuevamente a Quimera. Entonces el procedimiento es el mismo. Eh, herramientas, editor de estructura, constructor de estructura. Cuando voy a construir la estructura por primera vez, me voy aquí donde dice herramientas, editor de estructura, constructor de estructura y aquí ahora, donde dice aquí es maíz, simplemente pego el nuevo código smiles. y esto no es la 8, sino la molécula 13, le doy apply, y se, verán ustedes que aparece acá en pantalla, un momentico, está construyendo y, ponemos un segundito, y ahí ya la construyó simplemente le doy aquí cerrar, y ahí está la estructura de la molécula, eh... En este momento ya puedo guardarla tal cual como está allí. Entonces vamos a darle eso donde dice file, eh, guardar mol 2, save mol 2. Y simplemente acá vamos a escribir el nombre de la molécula. Esta es la molécula 13. Esta está sin, sin optimizar. Recuerden, el sufijo sin OPT quiere decir que está sin optimizar y le doy guardar. Entonces ahora vamos a darle a optimizarla. Vamos a darle una optimización. Para la optimización, nuevamente me voy aquí donde dice Tools, Editor de estructura, minimizar estructura. Ahí están los, los puntos. Vamos a subirle ahora a otro paso. Vamos a colocarle en 1500. 500. Y vamos a darle en minimizar solamente los hidrógenos estéricos. Ok. Ok. Eh, seleccionamos acá que me muestre los, los valores de las cargas, Entonces, simplemente para que ustedes los vean en pantalla de los residuos no estándar. Ok, y también tenemos que asignarle la carga a la molécula. Vamos a revisar antes de darle ok, como es la estructura de la molécula, a ver si en realidad es una molécula neutra. Entonces, aquí no hay una cosa que me diga otra, otro, otra información que la molécula es neutra. Entonces, simplemente aquí le dejo que la molécula tiene carga neta cero. Y le doy ok. Ya darle ok. Ustedes verán que la optimización empieza, la molécula empieza a cambiar sus conformaciones. Empieza a cambiar, ahí va realizando los pasos. Eh, yo le había colocado 1500 pasos, va por el paso número 500. Esperemos un poco más. Ya casi va acercándose a los 900 pasos. Ya llegó a los 1000. La estructura está realizando su respectiva optimización. Va por 1300. Llegó a los 1500 y listo. Ya me mostró que esta es la estructura que él considera que tiene mejor, o sea, tiene menor energía. Está minimizada. ¿Okay? Ahora simplemente me voy a guardarla. en ese File, eh, guardar Moldos. Y simplemente le quito el sufijo sin y la dejo con OPT. Esta es la molécula 13 optimizada. Le doy guardar, guardar, y voy a cerrar sesión aquí, eh, cerrar sesión, close session y la dejo allí, como estamos todo al principio, y voy a revisar en la carpeta a ver qué fue lo que yo tengo aquí, o qué es lo que tengo. Tengo la molécula de referencia 2, esa, de, esa es la única que no borre, ahora tengo la molécula 8 optimizada, tengo la molécula 8 sin optimizar, la 13 y la 13 sin optimizar Además de eso, tengo el ejecutable de Autopina para mi sistema operativo, en la misma carpeta. Esta carpeta yo la tengo guardada en mi escritorio, escritorio, y una carpeta que se llama acoplamiento de informática química. Ok, entonces ya de momento tengo las dos moléculas optimizadas. Tengo esta que está aquí, y tengo esta otra que seleccionó, Alejandra, esta otra. ¿Listo? Ya tengo las dos moléculas. Bueno, por lo menos tengo dos. Ustedes tienen que realizar el resto de las optimizaciones. ¿Ok? Entonces ya están, están las dos, el resto de las moléculas. No, no es necesario que realicen optimizaciones. Yo simplemente lo hice por, porque es mucho más exacta la estructura, pero no es necesario. Esto es un ejercicio para que ustedes aprendan cómo realizar acoplamiento medio. Ahora me voy a ir a calcular solamente la proteína, Esta proteína de choque térmico, la proteína eh, 2BRC. BRC. Ustedes tenían dos opciones para esta proteína. Eh, se iban a la internet, escribían la página de PDB, escribían la página de PDB, y allí en la página de PDB, Ustedes escribían en el botón de búsqueda que va a aparecer aquí en un minuto aquí, escribían 2BRC, le daban Enter y les aparecía la estructura esa de, la, esa, de esa molécula, de esa proteína. Recordarán ustedes que esta proteína es una proteína que ayuda a las otras proteínas a formarse, pero además de eso es tan buena que ayuda a que las moléculas, a las proteínas que van a generar cáncer, la a formarla más rápido. Entonces, una manera de inhibir cáncer es inhibir esta molécula, la 2BRC. Ahí ustedes podían descargarla, aquí donde dice Download Files, en formato PDB, aquí con esta opción podían descargarla, pero Quimera es tan bueno también que me permite descargar la molécula sin tener que abrir el navegador. ¿Cómo? Aquí vamos a la opción donde dice File, bien sea aquí o acá, cualquiera de los dos menús o file cualquiera de los dos y vamos a seleccionar eh, fetch by id esto quiere decir que va a intentar eh, cuando, cuando usted ustedes un perro le tiran un, un hueso y él va a buscarlo trae vez El perro está haciendo una acción que se llama fetch ahora le vamos a decir a quimera que a través de un código él va a ir a buscar en donde sea posible ese código y lo va a traer acá a nosotros entonces, con pues en esa opción, vamos a darle aquí Fetch by ID, y se nos abre un menú emergente en el cual eh, Quimera puede buscar en diferentes partes, puede buscar en otras bases de datos UniProt, puede buscar en Bookend, puede buscar en... Pero simplemente le vamos a decir que busque allí en PDB, y aquí le vamos a escribir donde dice ID, ese código del cual yo quiero que Quimera vaya y me busque. Entonces el código era 2BRC, con BRC, y cuando yo le digo Fetch, el Quimera va a ir a la página de PDB, va a descargar la, la molécula y me la va a traer acá. Listo, ya lo hizo Quimera, sin necesidad, oh, repito, de irme a la página, descargar aquí el archivo y tenerlo acá. Ya Quimera lo hizo y lo descargó en sus archivos temporales. Ahí está la molécula que yo debía haber descargado de acá. es la misma estructura, no, no hay nada extraño, es la misma estructura. Y bueno, como primera medida lo que voy a proceder es a guardarla, así como está aquí. Entonces, donde dice file, ahora voy a escribir en vez de mol2, voy a escribir pdb, dado que es una proteína. Entonces guardar pdb. Y le voy a decir que esta es la 2brc. Eh, aquí vamos a escribirle full porque es la que está completa de internet. Y le voy a dar guardar, save. ¿Listo? Y ya el programa me ha guardado en mi carpeta la 2BRC full. Ahora necesito limpiar la proteína, y por limpiar la proteína me refiero a eliminarle esas bolitas rojas que están allí, que hacen referencia a moléculas de agua. ¿Sí? Esas bolitas rojas que están allí son moléculas de agua. Y además de eso, esta molécula que está en el centro. Esa molécula que está en el centro es la molécula de referencia que nosotros tenemos allá, esta molécula que molécula de referencia. Esa, esa. ¿Sí? Y voy a eliminarle todo para poder hacer un acoplamiento ahí, porque yo necesito que ahora las moléculas que yo dibujé anteriormente se acoplen en esa región. Entonces yo necesito limpiar a esta molécula de todo. Entonces para ello me voy a aplicar esta opción. Seleccionar, aquí donde dice Select, bien sea este menú o este otro de acá arriba, cualquiera de los dos funciona igual. Select... Y voy a darle aquí esta opción que dice Residuo. Residuo. Entonces repito nuevamente, Select Residuo. Y voy a seleccionar esta opción. Básicamente una opción que significa que va a eliminar, o va a seleccionar, perdón, todo lo que no sea estándar. Por, el, por todo lo que no sea estándar, hago referencia a todo aquello que no haga parte de un aminoácido. En ese caso la molécula que está ahí en el medio no es un aminoácido y las moléculas de agua tampoco son aminoácidos. Entonces cuando yo le doy clic a esta opción, seleccionar residuo, todo lo que no sea estándar, el programa va a seleccionar las moléculas de agua, les aparece una, un recuadro verde y la molécula que está en el centro. Ahí está la molécula de agua y la molécula que está en el centro. Ahora yo voy a proceder a eliminar eso. porque De eso se trata limpiar, a eliminar eso que está allí. Entonces vamos acá donde dice tools, herramientas, perdón. Eh, donde dice actions, de acciones, porque voy a realizar una acción, voy a eliminar. Entonces esto donde dice acciones, átomos y enlaces, átomos y enlaces, y donde dice eliminar. ¿Sí? Nuevamente, acciones, átomos y enlaces, y le digo eliminar. Al darle clic allí, a eliminar, se desaparecen tanto las moléculas de agua, de agua como la molécula que estaba allí en el centro. Ya no hay, ya no hay molécula en el centro, tampoco hay moléculas de agua. Aparecen todavía estas ramitas que ustedes ven allí, son residuos de aminoácidos. Y se muestran porque en un principio estaban cerca con la molécula que estaba en el centro, pero ya no, ya no está cerca. Entonces ya la molécula está limpia. ¿ven? Si ¿Sí ven que ya está limpia ahí. Ya no hay ni moléculas de agua ni molécula central. Entonces ya puedo guardar la proteína como mi proteína limpia. Entonces me voy aquí donde dice File, eh, escribir PDB. Y ahora le voy a decir que está la 2PRC limpia. Y la voy a guardar. Guardar. Listo, ahora voy a cerrar la sesión y voy a abrirle nuevamente para que ustedes vean que ya estas moléculas o esas ramitas que están ahí no se van a observar porque ya no hay nada. Para cerrar sesión nuevamente ese file, file, close session, cerrar sesión y se cerró la sesión. Y ahora simplemente voy a abrir esa molécula, open y voy a abrir la, aquí cambio el formato, el formato es pdb. ¿Dónde está PDB por aquí? Aquí está PDB. Y voy a abrir la 2BRC que está limpia. Open. Y ya ustedes ven que ya no aparecen las ramitas de los aminoácidos porque ya el programa identifica. O bueno, no identifica que hay algo cerca y por ende no dibuja nada. ¿Ok? Esta es la estructura de la proteína. Y ya no hay, está totalmente limpia. Aquí en este paso ustedes pueden jugar con las representaciones de la proteína. ¿Sí? Aquí donde dice eh, presets, eh, publicación para publicación 1, la coloca de fondo blanco. No sé si a ustedes les parece que así se ve mejor. Eh, y ahí depende de, de cómo quieran ustedes que se vea. también que se van de coloris, colores. Ahí está la proteína en diferentes colores. Eso lo, lo hacen cambiando ahí donde dice presets eh, por cualquiera de las representaciones que están ahí. Además de eso, ustedes recordarán que en un ejercicio anterior yo les dije a ustedes que mostraran por lo menos dos representaciones moleculares. Eh, también ustedes aquí en Quimera pueden mostrar eh, la superficie molecular. Para eso me voy aquí donde dice acciones y donde dice superficie, surface, le voy a decir que la muestre, show. Y el programa me va a mostrar la superficie molecular. A ver ustedes Yo puedo jugar con esa superficie molecular, eh, cambiándole la, transpa la transparencia, puedo hacerla un 70% más transparente. ¿Sí? Puedo jugar con los colores de esa superficie también su eh. bueno, acá donde dice Colors, es una opción que dice Colors, bueno, en fin, vamos a ver, opciones, aquí donde dice color, en todas las opciones, y acá puedo decir que la superficie la dibuje de un color que yo quiera, no me gusta ese color morado que está afuera, me gusta por ejemplo el color blanco y la superficie la colorea de blanco, yo quiero que la superficie sea negra, la colorea de negro, recuerden que está transparente, o gris, o magenta, o rosa, o azul, vamos a dejarla por de momento un poquito grisáceo, ¿Listo? Ahí está la estructura de la proteína, con una superficie molecular de color grisáceo con un 70% de, eh, de transparencia. Ustedes pueden jugar acercándose adentro de la proteína, van a ver cómo se ve eh, por dentro, la, donde ya atravesamos la superficie. Sí, ustedes pueden jugar ahí con la representación molecular. Listo, pero manos a la obra. Nosotros vinimos hoy fue a hacer acoplamiento molecular. No vinimos a jugar con los colorcitos de la proteína. Entonces, para ello, para hacer el acoplamiento, yo lo primero que, que voy a hacer es eh, cargar las dos estructuras que voy a las cuales voy a acoplar. Una es la proteína, que ya está cargada, y la otra es una de las dos moléculas que acabamos de dibujar. Para ello, entonces, vamos a cargar la otra molécula. File Open... Y vamos a cargar la molécula en formato MOL2. Aquí tengo que cambiar de formato. Selecciono MOL2. Vamos a seleccionar la molécula eh, designada por Alejandra, la molécula 13. No, perdón, la molécula 8. Optimizada. O cualquiera de las dos. Yo voy a seleccionar la optimizada. Le voy a ir donde dice abrir. Y esa molécula la el programa la ubica, allí. la ubica allí, de hecho la ubica encima de la, de la proteína, lo cual no puede ser, pero bueno, allí es donde se ubicó espacialmente. Pero eso no me importa porque allí no es que yo quiero realizar el acoplamiento, el acoplamiento, recordarán ustedes, lo quiero realizar en una parte específica de la proteína. ¿Cuál es esa parte específica? Pues está, es los datos, los parámetros están definidos acá, en esta diapositiva, la diapositiva 14, que me dice que este es el centro, centro en X, Y, Z, y el tamaño en X, Y, Z. Entonces, eh, lo que voy a hacer es, de momento esta superficie molecular me está molestando allí, eh, voy a esconderla, ¿sí? para quedarme solamente con la proteína. Entonces, para hacer el acoplamiento entre la proteína y esta molécula, en la posición donde yo quiero realizar el acoplamiento, simplemente abro nuevamente la opción herramientas, pero ahora en vez, voy a seleccionar es eh, Autodoc Bina. Okay. Aquí herramientas, Surface Binding Analysis, eh, análisis de superficies y de enlazamientos, y voy a seleccionar la casilla que dice AutoDock Vina, Nuevamente, Herramientas, Surface Binary Analysis, Autodoc Bina. Ahí está Autodoc Bina y ya había cargado ya Autodoc Vina. ¿Sí? Estaba cargado Autodoc, vina. Y lo primero que tengo que hacer es seleccionar eh, la salida. Es decir, en dónde va a quedar eh, guardado eh, mi archivo. O el archivo de acoplamiento. Entonces les, le doy aquí donde dice Explorar. Y bueno, ya estoy... Estoy en la carpeta informática química, pero ahora voy a seleccionar un, archi eh, un archivo en particular para ese acoplamiento. Entonces, esta es, va a ser la 2BRC con la molécula 8 optimizada. Él automáticamente le asigna el sufijo punto .pdbqt. Si yo quiero, se lo puedo poner aquí punto p .pdbqt. Claro, no es necesario, simplemente con que le digamos acoplamiento entre la 2BRC y la molécula 8 Optimizada es suficiente. Entonces, simplemente aquí le digo al programa que esa va a ser mi salida, set output location, y listo. Entonces, ahora en mi carpeta, acá, ya el programa, eh, bueno, todavía no ha he hecho nada, de hecho, no ha he, no he hecho absolutamente nada, porque todavía no le he dicho OK. El receptor va a ser, pues, la proteína. Sí, la proteína 2BRC que está limpia. Y el ligando, pues va a ser esa molécula que yo dibujé a partir del código Smile. De hecho, ustedes ubican, como lo primero que yo cargué aquí fue la proteína, la proteína tiene el numeral 0. Como lo que cargué después fue el ligando, el ligando va a tener numeral 1. Si yo cargo otro ligando acá, como por ejemplo ligando, voy a cerrar esto, cerrar esto y voy a File Open, voy a abrir la molécula 13, optimizada. ¿Sí? Y ahí están las dos, están la molécula 8 y la 13, están encaramadas una encima de la otra. Nuevamente, me voy aquí donde dice herramientas. Recuerden que la primera que abrí fue la proteína, es decir, 0. Después la que abrí fue la, la molécula 8, es decir, 1. Y después la que abrí fue la molécula 13, es decir, 2. Entonces por, ya puedo identificar cuál es la molécula 0, la 1 y la 2. Nuevamente, herramientas. Surface Binding Analysis, Autodoc Bina. Y ahí me recuperó la, la, la misma salida. Y aquí, ahora donde dice ligando, yo puedo seleccionar entre 1, 2 y 0. ¿Sí? Recuerden que voy a hacer entre la molécula 8, que es la 1. Si fuera a hacer contra la molécula 0, entonces simplemente, perdón, contra la molécula 13, selecciono 2. Entonces, esto es la 1. Eh, por es, estas condiciones, o estos parámetros, eh, están acá. El centro en X es 16.78. 16. Estos parámetros van a ser los mismos para todos los acoplamientos. Eh, menos 3.56. 16.74, profesor. Ay, 7.48, sí señorita, disculpa. Tengo discalculia, que se llama esa miopía de los números. Eh, 3, 5, 6, 5. Y menos 5.184. Pego tamaño, 20, 20 y 20. Esto quiere decir, vamos a hacer una caja cuadrada. ¿sí? Ahí está la caja cuadrada. No sé si alcanzan a verla, creo que con el fondo negro es que se ve mejor. Ribbon, esto con el fondo negro, ahí se ve mejor la caja. Si yo aquí le cambio los, los, los tamaños, la caja va a cambiar de tamaño. El 40 ya no va a ser una caja cuadrada, sino una caja eh, un poco más, más grande. Se me fue la ventanita. ¿Listo? Pero bueno, hay una caja de 20 por 20 por 20. Lo más que viene. De hecho, hay una técnica que se llama acoplamiento ciego o docking ciego, en donde la caja tiene que ser lo suficientemente grande que enmarque toda la proteína. ¿Sí? En un docking ciego tú no sabes cuál es el sitio activo de la proteína. Aquí yo lo identifiqué donde estaba el, la molécula inicial y ese yo lo identifiqué como el sitio activo. De hecho, yo puedo reducir esto un poco más para ser mucho más específico. Ser mucho más específico, pero... Con 20-20-20 yo garantizo que, bueno, que, que por lo menos, eh, que voy a ser no tan selectivo, pero sí voy a estar cerca del sitio de unión. ¿okay? Eso es lo que yo busco con 20-20-20. Quizás con 10-10-10 esa caja es muy pequeña y las moléculas no quepan allí, pero entonces con 20-20-20 está más que suficiente. No, va, no basta decirles que, dependiendo del tamaño de la caja, sí se va a demorar mucho más el acoplamiento. Una caja grande va a requerir más búsqueda, una caja pequeña va a requerir menos búsqueda. Estas opciones del receptor y del ligando, las vamos a dejar tal cual como están, no vamos a cambiarlas. Esto simplemente, si ustedes quieren modificar ahí algunos parámetros, lo pueden hacer, pero vamos a dejarlo por defecto como están, como aparecen allí. Opciones avanzadas... Eh, yo voy a cambiar esto porque eh, me, me va a mostrar 10 diferentes poses. Yo simplemente me voy a quedar con, con las 5 primeras, primeras poses. Y esta exhaustividad eh, la voy a dejar en lo máximo que permita el programa. Aquí es 8. Eh, ya cierro esta ventana. Bueno, aquí, cierro esa, esas opciones. Y ahora donde dice locación o ubicación del ejecutable. Aquí es donde viene el truco. Eh, ustedes han descargado AutoGmina y lo han instalado en su computadora. Lo que tienen que hacer aquí es buscar ese archivo ejecutable. Es decir, van a buscar el archivo vina.exe, ¿sí? o el vina 112 ese archivo ejecutable. Ustedes, al darle aquí Browse o Explorar, el programa les va a permitir a ustedes que busquen en su computadora en dónde está ubicada la instalación de vina. Por lo general, si ustedes tienen Windows, van a tener que en C, dos puntos, etcétera, en donde esté instalado VINA. Yo, recordarán que en un principio lo que hice fue copiar ese ejecutable de VINA a mi carpeta. Entonces, simplemente selecciono ese archivo VINA. VINA y le doy a abrir. ¿Listo? Y ya yo tengo el archivo VINA en mi computadora, en mi carpeta, y luego lo que tengo que hacer para ejecutar el acoplamiento es simplemente darle el clic a OK. Entonces ya le di clic a OK, y ahí el cálculo empezó. Aquí abajo, si, si notan, dice running, o corriendo, que está ejecutando ese cálculo. Está corriendo el cálculo, esperemos que no se demore tanto. Está corriendo, está calculando, está moviendo el ligando a esa posición y está calculando energías de afinidad. Está girando el ligando, moviendo el ligando, cambiando los enlaces del ligando, todo lo que se puede rotar. Y listo, ya terminó. Aquí, en este momento, ha terminado. Y me ha mostrado los resultados organizados eh, por, oh, organizado por menor energía de afinidad. Estos valores que nosotros calculamos aquí son delta G de afinidad, o energía libre de Gibbs de afinidad. Quiere decir que entre más negativo, más espontánea va a ser esa unión. Entonces... Aquí considero que esta va a ser la unión más espontánea, menos 8.6. Eh, estas uniones de menos 7.1, menos 7.9, no son... No voy a quedar con la, con la primera. ¿Eh? Voy a quedar con la primerita, solamente. Y voy a descartar las otras. Entonces, para hacer eso, eh, las selecciono. De hecho, si yo quiero verlas todas, selecciono todas. Este ven, eh, Vamos a ampliar este un poco más. Y aparecen todas las estructuras ahí amontonadas una encima de otra. De hecho, ahí era la posición de la caja. Ahí está la que menor energía obtuvo. Esta tuvo un poquito más de energía. Eh, vamos a intentar corroborar qué, qué pasa. Esta está allí, la otra. ¿Me ¿Alcanzan a notar qué está ocurriendo allí? El, pues la molécula cambia las conformaciones. Empieza a cambiar de conformaciones, empieza a ubicarse en diferentes ubicaciones de la molécula. Esto, cada, uno, cada una de estas cosas que ustedes ven aquí es una pose. Entonces, yo le dije que me mostraran solamente cinco poses. Aquí están las cinco, las cinco primeras. Y me voy a quedar con la primera solamente. ¿sí? La primera es esta que tiene energía de 8.6. Entonces, para eso, yo le voy a decir aquí donde dice guardar como. Doy cómo. No, perdón. Eh, voy a seleccionar esta molécula. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Compounds. No. Compuestos. No. Columna. No, tampoco. Vamos a borrar ese. Vamos a borrar este otro. Ah, listo. Para borrarlo simplemente ustedes seleccionan el que quieran borrar y le van a decir delete. Este también lo vamos a borrar y me va a quedar con nadie de 8.6. Y ese es el que como me voy a quedar. ¿Listo? Con el que me voy a quedar. Entonces lo selecciono. Usando la tecla control. Seleccioné la tecla control y le doy clic. Eh, subo le doy clic a la flecha hacia arriba la flecha en teclado en numérico, la tecla que va hacia arriba y seleccionó esa molécula eh, bueno vamos a proceder de la siguiente manera, ahí está el docking ya calculado, no hay ningún problema le doy aquí donde dice archivo guardar y cierro esto cierro esto y ahora voy a hacer el acoplamiento de la otra molécula, de la molécula 13. ¿Ok? Para que estén los dos acoplamientos listos allí, para que cuando regresemos de una pequeña pausa, podamos eh, ya empezar a trabajar con todos los resultados. Eh, clear Selection. ¿Listo? Entonces ahora lo que voy a hacer es acoplar la otra molécula. Como ya tengo todos los parámetros inscritos ahí, es simplemente cambiarle de la otra molécula. Eh, nuevamente, herramienta, su five binding Analysis, Vina. Y ya esto no va, a ser, no va a ser la 8, sino la 13. Y el ligando ya no va a ser el, ese ligando 2, eh, perdón, ligando 1, sino el ligando 2. Y ya, el resto permanece igual. Entonces, por eso les digo que es más conveniente tener todos los ligandos dibujados y simplemente empezar a cambiar para correr acoplamientos. Entonces voy a hacer lo siguiente, mientras, es, mientras lo que esto corre, o sea, voy a darle OK para que esto empiece a ejecutarse, vamos a hacer una pausa de unos eh, 10 minuticos, o sea, son las 6.42, son las 7.42, a las 7.52 seguimos, vamos a hacer ahí 10 minuticos para que vayan y se eh, despejen la mente un momento, mientras esto va corriendo. Entonces voy a dejarlo corriendo aquí, dice OK, y ahí el cálculo empieza a ejecutarse. Entonces, mientras esto ocurre, vamos a hacer una pequeña pausilla. Entonces, ya nos vemos en 10 minutitos. Ok, listo, entonces, en lo que esto terminó, ya ahí están entonces los resultados de acoplamiento, tenemos que ese da, menos 8.1, y tenemos otros acoplamientos, eh, cuáles no me interesan, entonces simplemente voy a seleccionar todos los que no me interesan, por seleccionar presiono la tecla Shift, y selecciono hacia abajo todos los que no me interesan, ¿Sí? estos que están desde aquí hacia abajo no me interesan, Selecciono la tecla Shift y cambio a que estos van a ser eliminados. ¿sí? Delete y ya se desaparecen y solamente me aparece el compuesto eh, con la mejor afinidad. Le voy a dar archivo guardar y listo, ya puedo cerrar todo esto. o cerrar todo esto e inclusive puedo darle aquí a cerrar sesión. Eh, yo no a guardar esto. Sí, sí. Sí. Bueno. Listo, ya le di ahí archivo, cerrar sesión. Ya esto se cerró. Acá en mi carpeta, ahora voy a observar un montón de archivos que se obtuvieron del de respectivo cálculo. En este caso voy a identificar... Los archivos que yo creé entre este, la molécula 13 y la 2BRC, el PDBQT, y el, la molécula 8 y 2BRC. Esos son los archivos de momento más importantes eh, en los cuales están todas las posiciones de las moléculas. Si yo quiero lo puedo abrir, abrir con eh, un editor de texto cualquiera y ustedes van a ver allí las posiciones atómicas de cada una de las poses. Vamos se cambió a abrir con... Voy a poner aquí una aplicación, un editor de texto, para que ustedes vean que ahí, ahí están las posiciones. Esto está lento. vamos a abrir el acoplamiento, vamos a abrir la molécula 8 la molécula 8 en formato PDBT. entonces está, 2BRC, molécula 8, PDBQT, mandarle a abrir Ahí van a estar entonces todos los resultados de acoplamiento. Esas moléculas que ustedes vieron allá, eh, son estos resultados que están acá. Como les dije, a mí nada más me interesa el primer resultado, resultado número uno. Los demás no me, no me interesan. Entonces voy a guardar como moldo solamente esos formatos. Para hacer eso, eh, voy a, a aplicar esta herramienta, eh, Tools, To-Five Binding Analysis, eh, ViewDock. Aquí nuevamente Tools. Surfile Binding Analysis. ViewDoc. Y al darle clic a ViewDoc, él me va a pedir que abra los archivos. están en formato PDBQT. Entonces voy a abrir el, el 8 con la proteína PDBQT, solamente eso. No el que dice ligando, no el que dice receptor, el que dice 2BRC. MOL8 con la proteína PDQT, voy a decir abrir, ¿sí? y ahí me abrió esa molécula, solamente la que yo había seleccionado como la que me interesaba, esa molécula. Lo que voy a hacer ahora es proceder a guardar esta molécula en formato MOL2. Para hacer eso simplemente eh, me voy aquí donde dice archivo, donde dice guardar MOL2, y el programa va a preguntar, ¿cuál de todas las cinco que calculamos quiere que guarde? ¿Quiere que guardemos todas o solamente la primera? A mí me interesa en este caso solamente la primera. Entonces, esta va a ser la molécula 8. Recuerden que yo abrí, fue aquí la 8. Miren. Voy a hacer esto nuevamente. Voy a cerrar aquí, archivo limpiar. Close session. Donde dice herramientas, eh, surface binding analysis. ViewDoc, esto es como mirar el acoplamiento, y aquí tengo que seleccionar qué tipo de archivo, pdbqt, y solamente voy a seleccionar la molécula 13 o la molécula 8, en este caso voy a seleccionar la primera de la 13, Open, y ahí se me abre esta, esta opción, ahí está la molécula 8, para guardar solamente esta, tengo que seleccionar solamente la primera, recuerden que, yo anteriormente aquí habían, eh, habían cinco, yo eliminé las cuatro últimas, solamente me quedé con la mejor, mejor energía de afinidad. Y para guardar esa, simplemente me aquí donde dice archivo, guardar mol 2, y activo solamente la primera casilla, la primera. Y esta va a ser la molécula 8, eh, acoplada voy a quitarle todo esto que está aquí, molécula 8 acoplada, y selecciono solamente la 01, la 01 porque 1 es la primera, eh, la primera de las mejores energías de afinidad, y le voy a decir aquí guardar. Y listo, ya ahí guardó esa primera molécula. Voy a hacer lo mismo con la, con la molécula número 13. Archivo, eh, cerrar sesión, nuevamente herramientas, sulfide binding analysis, view doc, Aquí selecciono PDBQT y ahora voy a cargar la molécula, el acoplamiento de la molécula número 13. Para esta yo también eliminé el resto, me voy a quedar solamente con la primera. Para guardar la primera, nuevamente archivo, guardar mol 2, mol 2, y esta va a ser la molécula 13, eh, acoplada, y selecciono, me doy cuenta que seleccione solamente la primera. Y le doy guardar. Ya puedo cerrar esto. Y puedo cerrar esta sesión. Entonces, ahora en mi carpeta. Está eh, molécula 8 acoplada. Por aquí debe estar molécula 8 acoplada. Y molécula 13 acoplada. ¿Sí? Sus respectivos valores de afinidad. Ustedes debieron haberlos eh, escrito. Para hacer los respectivos gráficos. Entonces vamos a revisar nuevamente acá en el PowerPoint cuáles son los entregables. Eh, lo de los pesos moleculares, pues esto me imagino que es, es extremadamente sencillo, esto ustedes lo van a hacer allá en, en Swiss Admin. Los valores de afinidad para cada una de las 16 moléculas, entonces estos valores de afinidad ustedes los van a construir más o menos así. Bueno, esto no era nueva. Entonces, eh, ustedes van a realizar gráficas. Aquí están mol 1, mol 2, mol 3, etc. Y mol eran 18, son 2 por 8 y 16. Y acá están los valores de afinidad. Entonces, la molécula 8 creo que me dio afinidad menos 8.6, si no estoy mal. Vamos a ver, vamos a revisar aquí de manera rápida. Con la 13. Vamos a abrirlo acá. Esta es la 8, el valor de afinidad me dio menos 8.6. Entonces con la 8, el valor de afinidad menos 8.6. Y con la número 13, el valor de afinidad que me dio, creo que fue 8.1. Entonces con BRC mol 13 de ejecutar? ¿Esa? Sí, menos 8.1. Entonces van a tener una gráfica. Supongamos pues que aquí me da menos 10, menos 11, menos 5, menos 4, qué sé yo. Vamos aquí a repetir valores. Menos 8,9. Tenemos 8,8, se repitan, se repitan, se repitan. Supongamos bueno, que ustedes hicieron la valores y les este, van a construir una gráfica en donde eh, van a tener molécula en el eje X, todas las moléculas y los valores de afinidad. Simplemente aquí le van a dar insertar eh, gráfica de expresión. Listo. Es más o menos una gráfica así, en donde van a tener, en, en el eje X, van a tener molécula 1, molécula 2, molécula 3, y en el eje Y van a tener los valores de afinidad, más o menos una gráfica de este estilo, la cual ustedes van a ubicar eh, la que tenga mejor energía de afinidad. Esa es una de las entregables, la gráfica de valores de afinidad, tanto para autodobina como para doctor. Y vamos a activar esta... Este entregable, que era el gráfico del RMSD, entre cada una de las 16 moléculas. Entonces ya yo he hecho eh, dos, yo puedo construir un gráfico con dos puntos, aunque no es lo ideal. Eh, ya yo tengo la molécula 8, colocarla aquí en negrilla, en resaltada, y tengo la molécula número 3, resaltada. Por acá voy a tener los valores de RMSD. Los RMSD van a ser eh, los valores de qué tan lejos en las posiciones atómicas están nuestras moléculas de la molécula que viene acoplada originalmente con esa proteína. Entonces, para regresar eso, acá activé en el PowerPoint una página que me permite, me permite calcular esos valores de RMSD. La página del Dr. Chang, Chang Lab. Eh, nuevamente, por acá, abrimos aquí la página del doctor Chang. Y esta página del doctor Chang me dice que él puede calcular los valores de RMSD entre archivos que estén en formato MOL2. ¿Sí? MOL2. Entonces, de primero voy a colocar la referencia, la molécula de referencia. Entonces, simplemente aquí donde dice escoger archivo. Voy a irme al escritorio y seleccionar la molécula de referencia. Entonces, por aquí se llama molécula de referencia 2. Le voy a abrir. Y como comparación, voy a colocar la molécula 8. Entonces, molécula 8 acoplada, a punto mol 2. Le doy aquí a abrir. ¿Sí? Y simplemente aquí le digo: si yo quiero que esto me lo mande el correo, me lo mande, Si no, me lo muestra acá en pantalla. Entonces, vamos a decirle aquí correr eh, ls al XMEN. Entonces, ahí el programa empieza a calcular...